<risa> qué, ameno, qué millonario donde no hay nada tu seguro muchas gracias muchas gracias gracias por su deseo ojalá yo no mira tú sabes que yo soy un hombre minimalista yo no aspiro a, yo lo único que aspiro es a poder qué sé yo tener el, el dinero suficiente para poder vivir como vivo Ay, yo no soy hombre que ambiciono fortuna ni riqueza. Nunca, para no, mí no. eso nunca ha sido importante. Yo estoy el dinero no interesa. Una, Viva la naturaleza. Una, una, yo lo vi, que una villa en Punta Cana. De no, vez no, cuando... no, no, nada de eso. Pues no. déjeme decirle yo estoy, que si, yo estoy muy bien con mi casa. Si para Malajor, usted el dinero no perfecto. interesa, yo lo cojo. No, no. Oh, no o sea, no. la parte que Dería, tú entiendas que me puede enviar. No, no, yo, yo la se lo yo la sé. La A mí el dinero no me interesa. Diría, chiqui, lo que sea para Amado. Exacto, échalo aquí. Miren. El presidente de la Junta Central Electoral acaba de proponer, dentro de una conferencia que se di, que dio de manera virtual acerca de los retos que tiene el, la Junta Central Electoral y el sistema electoral dominicano, acaba de proponer él que eh, se, eh, con el dinero que se le reparte a los partidos políticos eh, cada tiempo, cada año, creo que es la que sea de, dividido de la siguiente manera, 70% para los partidos mayoritarios y un 30% de manera equitativa, de manera igual, a los partidos políticos minoritarios. Pues miren, yo pienso que lo que más conviene a la república, lo más saludable para la república, es que no le den un chele a los partidos políticos. Diablo. Pero ¿por qué hay que darle dinero a una, a una gente... A una gente que tiene interés en llegar a la cosa pública y que incluso la mayoría de las veces cuando llega a la cosa pública se cobra lo que gastó para llegar a la cosa pública. O sea, yo lo que pienso es que nosotros no somos una nación multimillonaria como mucha gente se cree, y que no podemos estar haciendo concesiones más allá de lo, de lo correcto, más allá de lo normal sencillamente porque nosotros no somos un país que está bollante en cuarto y parecería que sí, por las cosas que se hacen en este país, por las inversiones que se hacen en este país. Cuando usted ve una nación que le regala a sus músicos, a sus músicos no, a una partida de Boqueburro, que viven hablando pen, pe, pendejada, incluso mala palabra, y dicen que son canciones, y le dan 100 millones de pesos, se les reparten entre ellos. ¿Mm? Un grupo de canchanchanes. Sí, sí, sí, un grupo de, de, de, de carajo a la vela, como diría Francisco Valle Ali al Chino. Así que me dice, carajo a la vela. Eh, es el mío. Sí, es el tuyo. Ok, entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué darle, por qué darle dinero a los partidos políticos? Miren, miren, aquí hay partidos políticos que no tienen... Ninguna manera de, de, de, de, de demostrar que lo que hacen, que lo que hacen eh, la gente que tiene eh, pu pudiera eh, garantizarle una, una, una tajada del Estado a través de este mecanismo. Aquí hay partidos que cuando usted calcula los votos que sacaron y lo que le da el Estado, cada voto le sale a 10, 15 o 20 mil pesos. Un voto que usted echó. ...por ese partido. Entonces, eso no tiene sentido lógico... ...ni práctico. Eso fue un invento de Peña Gómez... ...que se trajo, que lo vio en Centroamérica... ...creo que fue por primera vez en no, Guatemala... ...que se puso de, en, en ejecución. Espérate, sí, Francis. Sí. Yo sé que tú vas a defender... ...tu condición de, de hombre de partido. Y democrático. Pero no eso no es sistema. Eso no es democrático. Se ha encontrado que es más, es más provechoso... Que se financie y se garantice la existencia de los partidos que no tenerlo. Porque sí, porque, entra porque la, la gente, parte la del, gente que de... defiende esa diablura dice no, no, que eso es preferible está... eso a que el narcotráfico intervenga en los partidos y eh, no está eh, en los partidos. Sí, pero, pero, pero, pero ya se pero, tienen los controles. Pero no está en los partidos. Sí, pero Entonces, ya, eso no ha servido de nada. Ya es menos. Eso nada más ha servido. Ya eso... es menos. No, hombre, déjate de cuento. eso nada... Y si no, dime, vamos al ejemplo de aquí. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? No, no, no. Vamos arriba. Ustedes, tí, ustedes, tienen, ustedes tienen el material colgante para meterse en ese tema. ¿En cuál? En ese No, que yo La gente quisiera. estaba harta del otro partido. Estaba y y harta. mira, nosotros. Óyeme, mira, óyeme, nosotros no óyeme, alcanzamos. Óyeme, con un candidato eso, como Emanuel Trinidad. Eso no ha servido Conmigo de nada. como candidato a regidor. Eso no no votaron, en nosotros, votaron en nosotros, votaron en siquio Que eso no ha servido de nada. El, el hecho de que le den dinero a los partidos no ha servido de nada ni ha evitado que el narcotráfico intervenga en la actividad política. No lo ha evitado. Y prueba de ello es que tú mismo lo acabas de decir. Pero no. Entonces, pero es ¿cuál el es asunto el problema? De la inclinación Estamos haciendo concesiones como si fuéramos una nación bollante en dinero, rica, con muchísimos cuartos. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos miles de pesos para los partidos políticos? Aquí hay un, un señor que se llama Bacho. Le dicen Bacho. ¿Se acuerdan de Bacho? Bacho va. Bacho hizo, lo bueno, vive criticando eh, eh, la corrupción, pero eso es corrupción lo que le voy a contar. Él hizo un partido político, alquiló en las provincias más importantes por tres o cuatro meses, alquiló un local y se buscó unos cuartos al final porque hubo que darle dinero, porque tenía un partido, se lo legalizaron y le dieron unos cuartos y Bacho jamás vuelto a aparecer. Y así como Bacho, ¿cuántos partiduchos no hay en este país?, Cogiéndole cuarto al Estado y nosotros pagando como burro, trabajando para pagar impuestos, impuestos que cada día te lo suben. Ahora mismo se está hablando de una reforma fiscal que no va a dar en la madre y es para darle cuarto a los partidos políticos. No, hombre. Eso, es, eso, es, eso no es democracia, déjate de cuento. Eso no es para evitar que el narcotráfico intervenga en la política porque no lo ha logrado en todo el tiempo que lo tenemos. Eso es un invento. Eso no es verdad. Y yo te voy a decir una cosa. Si eso permitiera... Si eso permitiera y tú eres tú eres tú eres un ejemplo de eso. Si eso permitiera que una persona, Francis, pudiera a, a lanzar una candidatura a regidor y no tuviera la obligatoriedad de gastar 4 o 5 millones de pesos, yo te diría bueno está bien que se quede con el dinero en los partidos políticos, pero eso no ha evitado bueno, eso. Nosotros tú tenemos, mismo, tú, tú, mismo tienes... queja... Espérate, sí, claro. tú mismo te vives quejando. Tú Espérate. Uh -huh. Tú mismo te vives quejando claro. de que no me eligieron porque porque no tenía los recursos. Porque, sí. porque para ser eh, regidor, regidor, se necesita gastar cuatro o cinco. Y para ser diputado, me imagino que andará. Pero por precisamente, 15. sabemos, Dice amado, en tu planteamiento, sabemos. Los 30 o 40 Mira, sabemos en tu planteamiento, sabemos y, y, y te compro esa, porque yo he dicho que, que nosotros tenemos que ir formando al votante o al ciudadano para que use su capacidad de votar que es dada por Constitución para un uso racional y consciente, que ahí es que está el problema. Como lo hablábamos de esos pensadores, en, como cuando se habla de la República, la separación de los poderes, el problema está en que haya un ciudadano también dotado mentalmente, que elija partiendo de los principios que él busca, en un individuo que lo represente. Y a partir de ahí, ese será el principal problema para nosotros. Hoy día hay una crisis del liderazgo, aquí no hay líderes. No, aquí hay una ausencia de líderes. Obviamente, salvando con honrosas excepciones, porque yo tengo mi percepción en las condiciones que adornan a Leonel Fernández, a Pellegrín Castillo, y así sucesivamente. Ahora, partiendo de que el liderazgo <ríe> encuentre... Entonces no hay liderazgo en otro partido. No, no. No, porque está pues, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis Abinader. Luis Abinader, Luis Abinader es se está erigiendo eh, como Parisa un líder. no es un líder. Eh, no, no, pero no para... Eh, no David para... Collado no es un líder. No, no, no. Farid David Collado es una construcción exacta. Parisa no es una líder. No, no. Ya tú, pero David Collado es una construcción eh, Estratégica. Eh, eh, Santiago, el alcalde de Santiago, Abel Martínez. En su Lima. ámbito. Pero me refiero a líderes ah, nacionales. Sí, yo, ¿Tú sí, crees sí, que han podido orquestar? Él me cogió el tiempo, yo soy sí. ¿sí, sigue. sigue, sigue? <risa> pero es un asunto de construcción de un ciudadano pleno en miento, el voto. Mira, mira, lo que, lo que pasa es que lo que Francis dice con relación al liderazgo es que nosotros tuvimos durante muchos años un liderazgo formado un liderazgo muy muy muy fuerte acendrado, ¿no? Sí. Como por ejemplo Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch eran gente que podían convocar la nación en un momento dado y unificar incluso la ideología momentánea. Esa es la palabra. Producto, era que eran líderes ideológicos. Eh, lo de ahora no son no, ideológicos. No, no, ninguno. No, no, no, ninguno. No, no no. Ese es el problema. No hay, no por ejemplo, ¿cuál es la ideología de, de, de, del, de PRM. del PRM? ¿Cuál es la Ganar de... a fuerza de de de, de voto y de cuarto? ¿Cuál es la del de PLD. PLD? ¿Cuál es? Ganar a fuerza de cuarto, la de reformista es lo mismo. O sea, no hay una ideología. Sí, ha Por eso es más. que los líderes se han ha perdido. Nosotros hemos conservado perdido, hemos perdido humildemente, mucho. nosotros hemos conservado una ideología en nuestro partido que no nos ha servido para superar la crisis. la crisis. En el de caso, nosotros. óyeme, si sí, es cierto, y creo en el que lo hemos cumplido fuerza, al pie no, no, de la mira, letra. Que yo lo voy a decir porque bueno. en el caso de la Fuerza Nacional Progresista, el nacionalismo es una ideología muy importante que ustedes promueven. Y ¿sí? ha sido permanente, permanente. constante, eso sí es correcto. Y sobre todo basado Pero, en, en principios sí, de cierto, Dios, patria y libertad. Y eso nosotros, así es que nos comportamos. Eh, conservadurista también. Sí, bueno, sí, la No, pero, pero, pero entra en todo. Aún, eh, Dentro de su sí, ideología, sí, dentro de ideología está el nacionalismo y eso es muy importante. Pero hay una situación que no nos permite bueno, crecer. Pero tiene una no, ideología. que Es sí, importante. No nos deja crecer. Y definida, no nos deja crecer porque sí. no nos atamos al clientelismo, al dame lo mío, sino que aspiramos. Me que haya una, con, una constante construcción de esa conciencia nacional para la ejecución o la participación en la política de no encontrar un, una base de dinero la gente no se motiva Oyó, doña señores, Lourdes. Señores, yo doña yo también estoy de acuerdo con algunas cosas de la fuerza nacional pobrecita y lo apoyo en algunas cosas otras no yo yo estoy... es que la fuerza nacional Al pobrecita final, la gente no final, para redondear para redondear el asunto ¿Micho que... te ha oído diciendo eso? No, porque fue él que nos hizo el cuento ah, de una muchachita ah, Que dice que la nieta de un amigo uh -huh. Siempre oía a la Fuerza Nacional Progresista la... Entonces un día le dice, papi, mire, eh, papá Yo tengo aquí 10 cheles Para pa, pa que usted se los lleve a la Fuerza Nacional Pobrecita <risa> Qué barbaridad Miren, fue una... Redondeando el tema La idea es esa, la idea es que nosotros Debemos de hacer reingeniería de lo que es el criterio, de lo que es la democracia, de lo que son los recursos, de lo que son las necesidades de la nación, para ver si podemos seguir dilapidando dinero. óigame esos cuartos que se le dan a los partidos que al final no han evitado absolutamente nada porque aquí mi querido amigo hermano Francis no ha podido demostrarnos que ni el narcotráfico se ha detenido en la, en la intromisión en los partidos políticos y en la política como tal pero tampoco ha evitado que un buen candidato pueda hacer una buena campaña y lograr una curula en cualquier lugar o un puesto político en cualquier lugar sin necesidad de hacer una inversión que la gran mayoría de veces las buenas gente que puedan contaminar la política de bondad porque eso es lo que necesitamos, gente buena que contamine la política de cosas buenas. Pero esa gente no puede porque no tiene cuarto para llegar. No tiene 10, 15 o 20 millones de pesos para dedicarlo a una campaña para ser diputado. Eso es imposible. Entonces, eso no lo ha evitado. Entonces, vamos a quitarle ese dinero a los partidos porque no podemos seguir dilapidando los cuartos del pueblo de la manera alegre como lo hemos venido haciendo, con disposiciones y leyes que no tienen ningún sentido. Solo regar cuartos. Muchas. Bueno, ahí está. Gracias, Amado. Por Gracias por la ayuda, porque me ayudaron. Sí. Sirineos. <ríe> Del día de hoy. Modernos Sirineos. Bueno. A llevar Miren, en el WhatsApp, el tu número que te viene,